Así es, este año se ha definido de, con las concejalas del, de diferentes bloques hacer una distinción y un reconocimiento a las mujeres emprendedoras de la ciudad de San Salvador de Jujuy, de las cuales son 12 de las distinguidas el día de hoy. Eh, hemos hecho visitas previas a sus lugares de emprendimiento a, de, a, donde nos han comentado sus inicios y digamos también una propuesta de poder seguir este, trabajando en capacitaciones en ver cómo pueden surgir este, más tener, que tengan más herramientas para sus emprendimientos, así que bueno, esa es la idea este es un trabajo coordinado también con el Ministerio de la Producción el Consejo Liberante, la Municipalidad que también cuenta con un club de emprendedores y bueno, esa es la idea, digamos, de poder empoderar a las mujeres con este con este trabajo digamos, que ellas realizan día a día eh, y fortalecen digamos, y, y llevan a ser eh, muchas de ellas eh, principales digamos, eh, con llevar ingresos a la casa. Hoy que es 8 de marzo, la verdad que bueno, tuvimos la idea de reconocer a emprendedoras locales que bueno, son ejemplos de perseverancia, que son ejemplos de valentía están ellas muy, muy emocionadas porque pudieron traer para mostrar sus, sus productos, su, sus empresas en sí, ellas este, bueno, nacieron desde, desde pequeñas, desde chiquititas, de, de empresas chiquititas, hasta que se convirtieron en empresas enormes, así que bueno tenemos de todo un poco, una variedad amplia, eh, tenemos emprendedoras, emprendedoras locales, como por ejemplo de heladería, eh, trabajadoras de, de tejidos, trabajadoras de souvenirs, y también tenemos trabajadoras tecnológicas, así que bueno, estamos muy contentos de poder reconocerlas, de poder hacerlas visibles, de que ellas puedan participar en la sesión especial del día de hoy. Eh, y bueno, tratar de, de propender a que esto crezca, a que más mujeres se animen a participar, más mujeres se animen a trabajar, eh, a, a liderar procesos de cambio. Así que bueno, eso, básicamente, muy contentas por eso. Hoy, hoy 8 de marzo, en conmemoración de aquellas mujeres ¿no? que pelearon por sus derechos económicos, por su libertad, bueno, hoy eh, ha sido el reconocimiento de mujeres emprendedoras que ha sido un ejemplo de lucha, que cuando una mujer tiene un sueño, eh, llega, ¿no? llega a su meta y que sí se puede lograr eh, el objetivo que todas las mujeres emprendedoras, un feliz día y a, especialmente a las 12 mujeres nuestras, no, que demostraron que sí se puede dentro de una lucha con sus sueños. Siempre un 8M nos conmemora y hoy es el Día del Trabajador y que estas mujeres trabajadoras realmente con el emprendedurismo que llevan adelante día a día, creo que eso es lo que nosotros como concejales debíamos hacer y hoy estamos acá diciéndoles a ella gracias porque eso también es una de las cuestiones que nosotros también nos proponemos que hacen grande a este San Salvador de Jujuy.